Muy buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy les voy a, a mostrar una forma de utilizar Linux sin haberlo instalado y sin tener que tenerlo. ¿A qué me refiero? Eh, hoy, hoy en día disfrutamos de un montón de tecnologías que se ofrecen a través de Internet y se utiliza mucho el navegador para eso. El navegador web hoy se ha convertido en un titán. Digital, ya no es como los años 90 donde el navegador servía para buscar información. Hoy a través del navegador se pueden correr poderosísimas herramientas que nos posibilitan un montón de, de, de situaciones y, y eso justamente es lo que vamos a aprovechar en este momento para, para que ustedes puedan programar en Linux, que es la, la idea de, de este video, pero también usarlo, ¿no? Este, este video está orientado al, a la programación, bien, la programación en Bash. Varios videos hay en este canal que te enseñan cómo instalar Linux, qué es Linux, qué ventajas tiene, eh, cómo instalarlo junto a Windows, cómo instalarlo solo, cómo ponerlo en un pendrive y llevarlo en el bolsillo para usarlo en cualquier computadora sin tener que instalarlo. Pero en esta oportunidad lo que te voy a mostrar es cómo correr Linux en cualquier sistema operativo solamente usando un navegador web. Quiere decir que si vos usas Windows, si usas Mac o si usas Linux, de todas maneras puedes abrir en el Mozilla Firefox, el Google Chrome, Opera o el navegador de tu preferencia, puedes abrir una dirección web y vas a tener a Linux ahí metido dentro de tu navegador. Y este sistema te permite subir programas para ejecutarlos y te permite descargar los programas que, hay, que hagas allí. Vamos a ver eso. ¿Por qué tengo esta página abierta de Fabrice Belard? porque justamente es quien nos va a facilitar eh, esta eh, notable herramienta que es Linux dentro de un navegador web. Fabrice Velar, como dice allí, es francés, es un programador conocido por ser el fundador de FFmpeg y el responsable del proyecto Kemo. ¿Qué es FFmpeg? Es una suite de programas para Linux, pero que también corre en Windows y en otros sistemas operativos como, como Mac. Es una suite de, de programas que lo que permiten es codificar, decodificar, multiplexar, demultiplexar, unir, hacer eh, transmisión, streaming, eh, editar, cambiar de forma, ajustar, filtrar, hacer un montón de cosas con audio y video. Digamos que es muy importante, eh, hay, hay otros programas que permiten esto también, dentro del mundo Linux sobre todo, pero... Este es uno de los más potentes que existen. Y también corre en Windows, como acabo de decir. ¿Qué es KEMU? Es una máquina virtual, ¿sí? Eh, como VirtualBox y como otras tantas que existen. Este señor que metió a Linux adentro de un navegador web también es el responsable. Además de estas dos cosas, de estas tres cosas que vengo nombrando: FFMP, Kemu y eh, Streaming de Linux, también. Estudió a la constante pi, a la constante matemática pi, y a sus dígitos después de la coma. Y descubrió más dígitos de lo que ya se conocían hasta el momento. O sea, es un cerebrito este señor. Y por el respeto que, que debemos tenerle, o, o por la gran, las grandes herramientas que nos está facilitando, es que decidí abrir eh, una, una página a nivel informativa sobre Fabrice Velarde, Estamos en Wikipedia, ¿está bien? Después voy a dejar esa página al pie del video. Vamos a ver eh, FFMP. ¿ves? FFMP es este, el líder, este, la, la plataforma líder de multimedia, capaz de decodificar, encodificar, transcodificar, multiplexar, demultiple, demultiplexar, eh, transmitir vía streaming, filtrar y, y, y también reproducir, este, bueno, lo que... Muchas cosas que, las, que los humanos y las máquinas han creado. Es potentísimo una potentísima herramienta multimedia. ¿Qué es Kemu Acá está la máquina virtual. Por supuesto, es un programa que permite ejecutar sistemas operativos completos dentro de ese programa. Es como una cajita negra, es como una ventanita negra a la cual tú le pones un sistema operativo adentro. Es un programa de extrema complejidad. Ah, eso también, uno de, una de las mejores máquinas virtuales, esta por ejemplo, Kemu fue inventada también por este señor. Eh, por lo menos él dirige todo este proyecto. Eh, ¿Quién es? Este señor. Lamento no haber encontrado una fotografía más acorde y de mayor calidad que esta, porque hay otras fotografías de él en, en internet, por supuesto, como pasa casi con todos ¿eh? de nosotros. Eh, pero esta es la más representativa que encontré, una foto de un... Una foto característica de Fabrice Velard, por lo que viene Internet. Y ahí habla justamente lo que les decía yo, ¿no? Este, el científico de computación, Fabrice Velard, anuncia eh, el, bueno, el, el, el, el récord, o, o, o sí, el récord en realidad, del número de dígitos de pi después de la coma. Allí está. También voy a dejar esta, esta URL, esta dirección, para que ustedes vean esta información. Esta es una de las páginas o la página eh, web principal de, de, de Fabrice Velard, que es velard.org. Si entramos a velard.org, vamos a ver todo esto. Y de todo esto que está acá, nosotros vamos a elegir una sola cosa porque el cometido del canal es enseñar y estamos en el tema de la programación Bash. Vamos a ir acá. Venga, dice QJS, Online Text on Completion, NNSP, Attain and Obfuscated, Amaze Record, no sé qué, ta, ta, ta, ta. ta. Run X Window o Windows 2000 en tu navegador. Si hacemos clic aquí, la página nos va a, a redirigir a esto. JS Linux. Correr Linux u otro sistema operativo en tu navegador. ¿no? Los siguientes eh, sistemas emulados están disponibles: Alpine Linux o Alpine Linux en modo consola, que es la pantalla negra, es la terminal. ¿no? Alpine Linux. En modo de escritorio, Windows 2000, si alguien tiene curiosidad, alguna persona joven que no haya probado este sistema operativo, tiene eh, ganas de saber o curiosidad por saber cómo era Windows en los años 99, 2000, 2001, puede entrar a, a este enlace y verlo. O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar cuando entres a estos enlaces? Vas a tener un sistema operativo justo acá, justo en el navegador. No tenés que tocar lo que ya está en tu computadora en Apple por el estilo. Free OS, que es la consola de, de Windows, el... el, el cmd.exe, está ahí, para que vos puedas programar, subir programas, bajar programas, hacer cosas, pruebas. Tenés otros sistemas operativos Linux en modo consola y en modo gráfico. ¿está? Nosotros vamos a usar este de aquí arriba. Esta página también la voy a dejar al pie del video. ¿Qué va a pasar cuando hagamos clic aquí? Nos vamos a encontrar con esto. Esto es Linux. Ya está, no tenés por qué instalarlo, no tenés por qué tenerlo en un pendrive o usar una máquina que tenga Linux y, y, y después usar otra para tus, para tus cuestiones diarias, que tenga otro sistema operativo. Simplemente en cualquier máquina que tenga conexión a Internet y un navegador decente, como Mozilla Firefox, ya podés correr eh, Linux en línea. ¿tá? Es como un streaming de Linux, una cosa así. Última cosa que voy a explicar sobre esto y vamos directo al grano a utilizar este sistema que está acá, es lo siguiente. Acá dice... Usa Bf Login username o sea, yo podría poner esto. Por ejemplo, yo podría hacer esto ¿sí? para conectarme con mi cuenta. Lo cierto es que yo no tengo cuenta. ¿sí? ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si querés tener una cuenta, dice, podés crear una nueva cuenta en, y ahí te ofrece un enlace a seguir. O sea, luego, justamente, cuando vos estás programando y tenés código metido en, esta, en este navegador, Aquí está, donde estamos viendo ahora. Tenés código metido ahí en esa pantalla negra y querés, querés salvarlo, querés bajarlo a tu computadora. Lo que tenés que hacer es usar este comando export-file espacio y le, ahí le das un nombre al archivo para descargarlo. Uh, o bueno, perdón. Export-file espacio nombre de tu programa, por ejemplo, bash.sh o prueba.sh o mi programa.sh. Baja directamente el programa a donde vos escribís export-file-espacio y le das el nombre del script o del programa que ya tengas creado ahí y automáticamente eh, este sistema te descarga a tu carpeta de descargas o a donde sea que tengas configurado para que se descarguen las cosas, te descarga tu propio programa, el que hiciste acá. Es fantástico. ¿sí? Para subir programas directamente eh, tenés una acá abajo se ve ahí tenés un, una eh, una flechita hacia arriba que dice upload files ah, eso significa subir programas subir archivos y ahí subís bajás haces lo que quieras ¿tá? bien vamos a ver la página de registro como es si haces clic acá vas a ser redirigido o redirigida a esta página eh, ahí completás, pones un nombre de usuario, pones una contraseña que quieras, eh, podés, este, bueno, tenés que confirmar, después tenés que hacer el clásico CAPTCHA, ¿tá? poner acá abajo este código que ves acá, y le das clic al botón SIGN UP. Si tu usuario no existe, si tu nombre de usuario no existe, eh, justamente la página te va a responder OK, y vas a tener que usar ese usuario acá. Pero, sabes qué? Te recomiendo yo que no, no uses ningún usuario de nada. Simplemente que, te, que trabajes acá y que y que mmm, hagas lo que tengas que hacer. ¿Qué diferencia hay entre ser un usuario registrado y no serlo? Es que cada vez, que, si vos sos un usuario registrado, cada vez que entras acá, te vas a encontrar con tus archivos, todo lo que vos borraste, todo lo que vos hiciste, todo lo que vos pusiste, todo lo que vos mmm, retocaste y ajustaste, va a estar ahí. Ahora, si no estás registrado, como yo voy a mostrar ahora, yo mismo no tengo cuenta acá, pero podría hacerme una. Empezás desde cero siempre. ¿Está? Bueno, explicado todo esto, vamos al grano.